En videos anteriores, creamos una carpeta para el contenido estructural del modelo. Un grupo que representa una columna en concreto y dos elementos que podrían conformar esa columna en concreto. Además, definimos el nivel de geometría y confiabilidad que debía tener una columna en el hito de coordinación 3D y creamos una lista de verificación que más adelante se podrá chequear de acuerdo al modelo BIM. En este video entonces veremos cómo asignar requisitos de información de la biblioteca y cómo crear nuestros propios requisitos de información. Así que, vamos a darle. Si recuerdas, lo último que te dije en el video anterior es que los requisitos de información se deben asignar a cada componente de un grupo. Por eso es que cuando seleccionamos el grupo no tenemos posibilidad de asignar requisitos de información, mientras que al seleccionar el componente, sí. Además, notemos que al seleccionar un componente, la descripción y la lista de verificación desaparecieron. Y es que Plannerly da la posibilidad de definir una descripción y un checklist a nivel general del grupo, que quizás sea algo que aplique para todos los componentes, pero también nos deja definir descripciones y checklist más específicos para cada uno de los componentes que conforman el grupo. Ahora sí, respecto a los requisitos de información, vamos a añadir algunos. Aquí en la biblioteca, la plataforma ya trae información preconfigurada de la cual podemos hacer uso. Por ejemplo, si queremos que el elemento tenga la información del acabado del concreto, podríamos colocar concrete y buscar dentro de estos parámetros el que más nos convenga. Para este caso podría ser este. Por ejemplo, también me interesa que el elemento tenga el parámetro Keynote donde puede haber una codificación del elemento. Entonces buscamos Keynote y lo agregamos. Así podemos seguir adelante y adelante, pero ¿qué pasa por ejemplo si necesitamos información que no está en la biblioteca? Pues simplemente podemos crear un nuevo parámetro de información personalizado. Para este caso no quiero que se modele la formaleta del elemento, lo considero innecesario, pero sí necesito saber el área de la superficie de esta columna para darme una idea de la cantidad de metros cuadrados de formaleta que voy a necesitar. Entonces el tipo de parámetro puede ser cuantificación, el nombre área de superficie, el tipo número obviamente, el valor de ejemplo puede ser 1 La unidad de medida definitivamente metros cuadrados Y la descripción podría ser algo como el área de la superficie en la columna Donde debe haber formaletas Y simplemente guardamos Digamos ahora que ya completé mis requisitos de información Entonces puedo salirme tranquilamente Miremos lo que pasa aquí Para el componente de columna se añadieron estas nuevas filas Con los requisitos de información Muy bien y para el hito de coordinación 3D, esos tres puntos están azules, mientras que para la estimación de costos están grises. Lo que pasa es que cuando añadimos los requisitos de información, lo hicimos sobre el componente de columna que está en coordinación 3D. Entonces Plannerly asume que necesitamos esos parámetros para esa etapa de coordinación. Pero la cosa es que esos requisitos de información también están disponibles para otras etapas. Básicamente es como decir que esta es la información que debe tener este objeto. Ahora lo que debemos definir es en qué momento del proyecto esa información debe estar disponible. Entonces, por ejemplo, para coordinación 3D realmente no necesitamos ni el acabo de concreto ni el área de superficie, pero quizás sí necesitemos el Keynote, porque puede servir para seleccionar todas las columnas que tengan cierta codificación. En cambio, para la estimación de costos, es probable que necesitemos las tres. Ahora, para poner la cosa más interesante, si pasa que uno de los requisitos del modelo es hacer análisis estructural, entonces podría añadir un nuevo hito que sea análisis estructural y un nuevo subelemento de la columna que sea el modelo analítico, cuya representación gráfica siempre sería la misma sin importar el nivel de detalle geométrico. Para este caso de coordinación 3D y estimación de costos, pues no necesitamos un modelo analítico, por eso los podemos dejar en blanco. Pero para la nueva etapa de análisis estructural sí que lo necesitamos. Y ya podemos empezar a rellenar esta información. Por ejemplo, el nivel geométrico es simbólico mientras que la confiabilidad debería de ser coordinada. El checklist podría ser algo como no hay nodos desconectados, las condiciones de apoyo están definidas, se definieron combinaciones de carga y hay cargas aplicadas, solo por decidir algunas cosas, pues. Ya para los requisitos de información, podemos pedir, obviamente, la resistencia del concreto. Entonces podemos buscar en la librería y tomar el que aplique, como este de por acá. Y también podemos solicitar la densidad, que para eso nos toca crear un nuevo parámetro. Por ejemplo, tipo especificación, nombre de densidad, tipo número, valor de ejemplo cualquiera, uno, puede ser. Y bueno, las unidades son de kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Pero Plannerly no trae esta unidad. Para este caso podríamos colocar alguna unidad que se acerque y en la descripción especificar las unidades. De hecho, sería una buena idea decirle a los desarrolladores sobre la falta de esta unidad de densidad. Guardamos y ahí lo tenemos. Genial, una especificación más para una etapa más de nuestro proyecto ficticio. Ok, pasa que definimos los requisitos de información, pero hay cierto desorden porque algunos nombres están en español, otros en inglés, de pronto algunos no son lo suficientemente claros, no hay descripciones, no hay unidades, si sí hay unidades para algunos, para otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos cambiar fácilmente desde esta ficha de información. Aquí aparecen todos los requisitos que estamos usando para el proyecto, mira que fueron los mismos que usamos anteriormente. La cosa es que cualquiera de estos los podemos modificar fácilmente así los hayamos cogido de la biblioteca. Para el Keynote, por ejemplo, podemos decir que su nombre sea mejor codificación interna y un valor de ejemplo podría ser 01.01.0560 y en la descripción podríamos colocar algo como codificación interna de la empresa que representa este elemento. Muy bien, y guardamos. Así tal cual hice con el resto de elementos para dar un poco de orden a mis requisitos de información. Ahora, ya para terminar, ¿qué ha pasado con los otros miembros del proyecto que tienen otros niveles de permiso diferentes? Pues la verdad es que no mucho. Si tienes permiso de gerente o editor, puedes crear hitos, añadir carpetas, grupos y elementos, definir niveles de geometría, niveles de información, etcétera, etcétera. Todo igual y a lo que ya vimos y es igual para ambos niveles de permiso. Ya, si tienes permiso de observador como nuestro viejo amigo Felix Cordon, no puedes hacer absolutamente nada más que comentar, muy parecido a lo que teníamos en el módulo plan. Es decir que igual puede participar sin ningún problema Como te estarás imaginando Hacer lo que hicimos en el video anterior Y para este en un proyecto relativamente grande Es mucho trabajo Y no queremos, eh, no queremos perder tiempo Aquí es donde Plannerly nuevamente sale al rescate Con varias plantillas